Hola, bienvenidos a nuestro nuevo video. Esta vez vamos a jugar Death for Death 2. Como ya he estado jugando, aunque sí, esta fue la primera vez que pues jugué, o sea, fue la primera vez que jugué o que empecé a jugar Death for Death, Y ya después de eso, pues ya supe lo demás. Que si sí, no todo, no me sé todos los mapas, pero pues al fin de cuentas es lo mismo. Y ahora sí, des próximamente les voy a traer más juegos como Geometry Dash. Faña estas Freddy's, pero eso va a ser mucho después. Y entonces también les quería preguntar que que en Navidad me regalaron estos audífonos. No, no, no sé los. A ver, aquí están. En Navidad me regalaron estos audífonos que nomás no sé cómo ocuparlos. Si, si alguien sabe cómo ocuparlos, pues aquí usted, ustedes me dicen, ¿no? Son a ver, ahí estás. Son PX22, algo así, no me acuerdo. Que, que, que son de esta cosa? No sé. ¿Tú No sé. Bueno, empe entonces empecemos con el video. Que no te mate. Puedes agarrar palo o pistola. Palo o pistola. Sí. Uh, una, con la E y espada. Mátate los homies. Ya después de la campaña espera un momento, espera un momento Tengo que abrir la puerta Wow, hasta es esto Reloading. Ya estoy, ya estoy, podemos ¿Ya avanzar Podemos avanzar cuando se el la musiquita de fondo ahí van a venir una horda. Y cada, cada cosa tiene lo más especial. Cuando escuches de Peter, eh, ese va a lanzar ácido. Cuando escuches Hunter ese va a saltar. Cuando escuches tanter, ese va a ser una música invertida. Ese de la Cógelo como se ¿Cuántas sí, vidas tengo? Sí, que, no que tienes tú, fíjate, está para la derecha y te va a perder tu personal No, no es que el problema es que este haya ya vida Yo es que no veo ya la tengo. parte de abajo, donde está la vida Bueno, no lo ah. tengo mucho, ay, oh, ¿Qué es esto, señor? Uh -huh. Uh -huh. Vamos, vamos Vamos, vamos, cu vamos Cuidado con el speeder, cuidado con el speeder, es el lanzado ¿Cuál? El Spitter Peter, o sea, ese bomber para. a disparar. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Mátalo. Oh. vamos recoge armas ah. ¿Dónde se recogen aquí a veces Ay. los niveles te van a dar armas yo quiero la escopeta ah este me gusta reloading habla vete vete, tú sígueme, tú sígueme ok ok ok search the locker para ser la primera que vez que ha sido este juego okay. mira ese cofre te va a dar armas o oh, las molotovs estas, estas 20, hola Mira, mira que mira que te, que te, Mira, te, que mira que ¡Reloading! ¡Parele, cabrón! ¡Reloading! Ay, pares... ah, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Párenle, eh, vale, párenle, oh. oh. ah yo aquí? ¿Sí, pero... ¿Sí mató? ¡Reloading! ¡No me mató, ¡Jodida! Puede ser, no ayúdalo, ayuda. Gracias. Este también <risa> te va a cabir. verga Gracias. ¿Verdad? No wey, te va a caer. el. Ah, ya pues lo no hubiera dicho antes. Reloading, No, no le dispares a los carros. Bueno, activar la alarma y bueno, te quedan los hombres. No le dispares a los carros. ¡Kill that zombie! ¡He's got something! ¡Me Reloading. Okay. ¡Cuidado para que no puedan agarrar! ¡Llévame, ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Don't shoot that car. Yeah. Yeah mátelo mátelo te a un parque Shoot it. Reloading. Apuesto a que partí. Is it for you? Pissed myself. Game lose you now, can we? Oh, you want? Look out! Dale, los carros en esta parte no le dispares a los carros ok no, eso no le dispares no le dispares no le dispares okay, okay, okay. no le dispares a... ¿Sí le puedo disparar corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre se de caen ahí adelante. Se caen the stairs, está Toma malas explosivas, agarras. Que agarro, que agarro. Alas. Para arriba, para arriba, subete, cabrón. Subete para arriba. Quédan en el alo. vete. estás? Está? Al otro lado. Reloaded. Ya voy, ya voy, ya voy. Reloading. Reloading! escuchas el... A la F, la F, la F, de la cuando ve. Apágala, lindana, apagala. Cuando venga la Wich, corre, güey. Ajá. La witch te va a matar con solo disparo. La witchito gamer. No le peguen, no dispares tanto, no dispares tanto, no dispares tanto. Creo no te voy. en la cabeza, ponle la cabeza y pero... Check the no. tents. Ya. Vamos a unos. Hay armas porque ya me estoy quedando sin armas. Mi Laura. Sí. Got some chest battles. ¿Sí? armas. No, esa no. Reload. Esta. Mira lo que me encontré la katana. ¿Este te está diciendo, Guchito? No sé, ahorita checo, una K47, esto me va a servir. Y Que te diga, me diga por fin para que lo invites. Espérame, espérame, no es que esté ahorita. Nada más que me dejen, que termine esta partida ya. Say pass back here. O si no, también pone dale tu ID. Mira, en el Oye, mira. Ok, ok, ok. Ok, ¿dónde anda? ¿Dónde andas? Aquí. Gracias. No sé cómo se llama, gracias. Esta con Esta 47 de B de. ¡Chachi! ¡LUCO! vamos, estamos en la base, estamos en el refugio. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Yo voy, yo voy, yo voy, ya ah, voy. Vamos a. Luego no. Espérate, wey, que, que, ah, que, que, que, que, que todo entra dentro. Ya <risa> ya la voy a güey. Ya la voy a hacer. Gente, le ve que dice Te voy a poner que no matan más zombies. En segundo lugar, y tercero, Oh my de Oh my gosh. Estaré subiendo más videos sobre estos capítulos. Aunque sí, próximamente voy a subir uno que es como especial súper especial aunque si es este espero que les haya gustado suscríbanse dejen su like por favor y nos vemos hasta la próxima chaito